¿Qué pasa, señores? Aquí está vuestro Nario, os traigo el resumen del directazo que dimos en Twitch, en el cual conseguimos una victoria, sí, por fin, después de tantas, tantas y tantas jodidas horas, conseguimos una victoria en el tiroteo del tirador, ¿ok? Así que nada, os voy a dejar unas cuantas muertes para ir calentándose el culo, y luego cuando veáis los pantallazos negros, empieza la partida de la victoria. Así que nada, disfrutarla, ya sabéis, pasamos por Twitch, dejadme un follow. Que os lo agradeceré un montón. Y que me podría estar con vosotros en directo. Y que me veis el jefe todo en directo, ¿vale? Así que nada, chicos. Dejad vuestro like. Nos vemos ahora. Y este sí. Oh, que estás aquí. Que no te has dado cuenta. Quédate quieto. Quédate quito Quédate te quito Pues oh, ya estaría crack. ¿Vas a curarte, no? Ah, no, te la has roto. A ver... ¿Dónde está? Se va, se va, se va, ¿eh? No, no, no se va, ¿eh? Aquí. Oh! Bueno, me peinan también de otro sitio. Cuidado. Ah, tío, si estás en la mierda, cabrón oh. Me quiere llevar a la trampa El cabrón Te he dado, ¿eh? Vamos, si te he dado ¿Qué coño? Venga, ¿ahora qué? ¿Dónde te cubres ahora? Uh, me va a dar, me va a dar. No, estamos muy cerca. No. Toma. Uf. Venga, va otro. Bueno, yo tengo virates infinitos, tú, ¿no? ¡Toma! Uh -huh. ¡Esa dedicada al otro viewer! Bueno, a ambos. Me la dedico, chicos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por distraerme! ¡No! ¡Le fallo! ¡Y le fallo! ¡Y le fallo el tiro! ¡Ay! Baile, oh. aleja, se aleja. Te voy a meter un picazo, tío. tío. Pues nada. No mato ya, de mierda, tío. Colega. Uy. Queda otro, eh. Vale, un poco más de fingers, fingers, dipoli, por ahí. No, ah, vamos a jugar en serio. No me voy a dejar de tonterías porque voy a morir. Básicamente. Y el Kurmano, pues no sé, tío. Yo estoy aquí en el canal del directo. Que en cuanto quiera, se puede meter. Estaba ausente, se fue a cenar, pero claro, se fue a cenar a las 10 y algo, tío, cuando corté el directo. Así que no tengo ni idea. Si no, me estaría echando unas dudas con él, tío. Estábamos antes y casi llegamos a una final y tal. No sé, tío. La verdad es que me quedo loco. Una ballesta. Y viene gente, ¿no? ¿Dónde estáis? A ver, da un fusil por Dios. No. Eh, tengo uno aquí. Abre. <risas> <risas> Se lo lleva. Ay, ah, este lleva fusilaco, cuidado. Toma. En la puta cara. Hala. Dame esa mierda, cabrón. ¡Hija! Ah, no, no, tengo que hacer de este. Carga. Venga, va. Tengo que cargar el arma mejor. Ay. Oigo otro allí. ¿Se lo ha venido este, el tomato? Tiene que haber más gente, tío. Aquí hay balas. Otra ballesta. Vale, vale, por si. Sí. Y aquí no sale a ver haber... más. No. Bueno, la ballesta para rushear es la bomba, eh. Entonces, todo el mundo rushea con la ballesta, tío. ¡Bam! No veas. No veas. Eh. Ahí estás. Ahí estás. No. Encima voy y fallo. Ahí estás. Vale, ahora ya me tienen fichadísimo. Obviamente. Vamos, vamos. Vamos, vamos a pelear, tío. Vamos a la pelea. Ya te la llevas. Uf. No, se la ha dejado la kill. Le he dejado la kill. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime que, dime que por favor le habías dado Se está curando o oh, algo oh. ¡Hola! Ah. No, no tengo, no tengo momento Aquí Joder Hola. ¡Hola! No Estoy muertísimo, ¿eh? La voy a rushear porque si no muero Y me va a matar ¡Ah! Ella no tiene ¡Buf! Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. A chanta George, a chanta, a chanta. A chanta colega. Y a la siguiente no salgo más vivo, eh. Madre mía. No sé ni cómo salió vivo de esa, ¿eh? También te lo digo. Headshot. <ríe> Le he metido el headshot, sí. <ríe> es que para luchar está muy OP esta mierda, tío. Ese tiene la vida, ¿no? Eso es un botiquín. Vale, que no me maten, ¿eh? Por favor. Es un botiquín, eso es un botiquín. Por favor. Calmaos. A ver. Tiramos este. Bueno, me he tapado bien tú. Vale, esto en teoría es lo fácil. Siempre llego hasta aquí. Luego ya cuando son 4 o 5 estoy llegando al final es que me revientan, tío. Vale, también me juega mucho la vida, eh. No. ¿Cómo es esto? Así. Vale. Te lo digo, ¿eh? Me juega un montón la vida, tío. Ay. Hostia, espera, espera, espera, espera. Aguanta, aguanta. Pone vale, el momento. No, pone vale, un momento. Ay, esto como lo edito. No puedo editarlo, ¿no? Ah. No. Ahí, coño. Ya, tío, sí, eso lo, eso me he dado cuenta. Que en cuanto te quedas quieto estás muerto. Y que Ruseo está ahí también. Pero claro. Luego ellos también pueden. Pueden endiñarte, ¿sabes? Y antes la que me he quedado quieto he muerto por eso. Esta bugueada esa mierda de la edición. Ah, vale, ok. ¿Eso es lo que se ¿Lo que estaba jodido? Ay, ya veo. Debería salirme, ¿no? Me imagino. Esto se ha limpiado ya. Ay, pensaba que era un pavo eso. A ver. Uh, se ha dejado el cofre. No, no, no, no. Vale, bueno, cuidado. Uf. No me fío nada, tío. Es que no me fío un puto pelo, colega. Joder. No me fío nada. Una puta. Ya, no, me he con los escudos. Ojaláudas los para <risa> ti. El lucro del tirador, ya te digo, ¿eh? Joder Poder, hermano. hermano! Está muy guapo el juego este, el modo este de juego Muy adictivo, tío Tito, tito, tío. Y es que aquí no, igual no hay nadie, ¿ok? qué? Vale, me tengo que ir para el comercio, tío de aquí podría salir con mucha madera... Mm. A ver. A ver. De aquí igual no hay nadie, ¿eh? pero no sé tío... No sé si mirar o irme... Voy para allá, tío. Voy a buscar gente y ya está. Tengo 40 tiros. Bueno, no, te voy a pillar más balas. ya está. Que si me apuras siguen los cofres aquí. Seguro. o pues, si no, las balas. Esta munición de aquí que no está. Vale. Troleatis. Ya Mira. A sé si que no habrá venido nadie. Y si ha venido, me está esperando, ¿eh? lo digo... Porque me habrá visto llegar desde Pekín... Sí, sí que ha venido... Vale... ¡Vamos a los andajos morados! Mmm... ¡Venga! Pues si sí, se mueven mucho... Venga, va, me voy ya, tío... Me voy ya, me voy ya... Me voy ya, me voy ya... Me voy ya... Vamos de aquí para allá... Oye, pues al final estaba dentro, eh. No me quiero entretener mucho. <coughs> vale. Ni ni ni ni ni. Ahí hay una, pero no creo que esté ahí, ¿no? No creo No creo Vale. Ah, alguno tendré que ver, ¿no? ¿O okay. No hay ninguno por aquí. Si me al final ya, joder. Ya va un. Voy a hacer una torre o algo, tío. Lo que pasa es que va a cantar la traviata. Y tampoco quiero estar aquí que sea para todo el mundo que estoy esperando, ¿sabes? No sé. Algo hay que hacer, eh. Desde luego. Si pues el me extraña, tío, que no. tal. No venga nadie, tío. La base de metal, vale. Vamos para allá. Ya no tenían ni de coña con el francatilla, te digo. Pues sí. Vamos a hacerle caso al Duff. To the Duffman. Que de momento. Ojo, vale. Ah, voy a intentar ir, ir al centro, a ver si me pilla dentro del siguiente. Ahí hay un dropario. Oh, oh, oh, oh, pilla, pilla. sé pues si crea nadie, tío. Estarán muy lejos o qué? Vaya ver, he dado aquí hasta chuparla. En una de estas altas... Aquí Venga, va No tengo metal Bueno, da igual, me hago esta provisional y luego pico algo de metal, tío No me da Y una más tanta altura para nada. Venga. Sí, me ha matado, no pasa nada. No pasa nada. Vale. No pasa nada, ahora me hago otra allí. No pasa nada. vaya coche. <ríe> ya te digo. Venga, va. Burn the zone. Joder, al final me tenía que haber quedado en el bosque, tú. Ok. Se ve que sí. Uf, ¿Esto va a ser? Tamperolandia, tío. Buah, y ya me peinan. Así te lo digo. Bueno, hasta aquí llegaría mi torre. Venga, vamos a hacerla ya. parte oh, del suelo! ¡Ay dios! Y me quedo sin. Vale, pues nada, ya está. Fuera. Voy a arrepiar ahí. Vale. Vale, ahora hay que ver dónde está el payo, ¿eh? No lo veo. No lo veo, tío. No lo veo. Es que tengo que estar rodeado, hermano. Tengo que estar rodeadísimo, tío. Me lo aquí y ya está. Uy, me van a matar. Falta mucho más que picar. Soy un blanco movimiento. Es que no me va a dar. Estoy jodidísimo, tío. Vale, buen chico Y ahora que me dé para dos pa más Vale, vale, ya está, ya está Pues sí, ¿no? ¿no? No Ahí, ¿no? Vale, tampoco veo el que me daba, eh poniendo un montón tío Qué nervios colega esto está ganado ya ya veremos sé que hay una ahí arriba chapa hay que ir para allá no va a nadie tío y aquel no viene tío si viniese pues yo que sé hacemos algo sabes es que no viene el cabrón y das. No le veo, ¿eh? Ese arbusto es un pavo sur. Ah, oh, vale. No te sur. ¿Ha visto el número? ¿El del Norte? Vamos a ver cuál. Espérate. Me van a matar. ¡Ay! Vale. Espérate, voy a ver ese del Norte que dice Daft. A ver... ¡No! Joder, hasta que me haga con esta mierda, tío. Ahí. Bueno, bueno. Este ¿Qué va. No es arbusto. ¿eh? Ese no es. La puta es que no puedo pillar más madera, tío. Bueno, tengo que. Vaya, a jugar, tío. Hemos venido a jugar. Eh, se acaban de abrir un rock. Está arriba, está arriba. Ay. No me deis, no me deis, no me deis. Ya, ya me está dando. Ya me está dando uno. No sé de dónde. ¿eh? Creo que estaba ahí arriba. Uf, si es que mira todos si están ahí. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. A mí mientras no me den. Estoy rodeado, tío. Y no sé cómo no me matan, tronco. Vamos, dame más madera, dame más madera. Bueno, bueno, aquí ya me ficha, ¿eh? Ojo todos están ahí? No, da igual Me quedo aquí en el límite, creo, ¿eh? Bueno me viene no, Ya no tengo más ¡No tengo más! Me cago en su puta madre No va a nadie venir, eh. Ya, tío. Se le veía mucho, eh. Está todo quieto, ¿no? Me a fucking el busto. ¿Y eso qué? Eso se queda fuera. Vale. Me quedan cinco, tío. Me voy sin maderita. Ahora mismo no me fío de nada, tío. Ni sé dónde están... No sé si tengo una aquí abajo... Que también puede ser posible. Hay que moverse, tíos. A ver... Hola. Louda. Sigue faltando mucho material, tío Estos árboles ya me los he comido yo Me voy por aquí ya está, tío Los he comido todos ya, tío Es evidente, ¿no? Que van a estar aquí arriba Ahí hay uno, seguro Es que... No entiendo cómo queda más gente y no veo nadie, tío. Dios, qué locuras hay aquí, tío. Vaya, ¿ese qué es? ¿Sabes qué voy a hacer? Es que me va a reventar, tío. Voy a colarme aquí. Un puedo colar? No, no me deja colarme. Vale. ¿Qué me has fichado? Pues nada. Vale, es que no va a venir por arriba, tío. ¿Ves? Vale, ya estoy muerto. Solo no puedo cubrir con el del este. Bueno, no sé dónde está, ¿eh? lo digo. Estoy aquí jodidísimo. ¿Es allí? Ah, no, está allí. Joder. Yo a saber. Caer. siempre y cuando no me mate este oh le sujeta a esta vale ya está abajo oh, qué dices como lo ha he hecho ah y le va a caer encima a este claro No sabía que era el último tronco. ¡Uh, uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! <ríe> no me preguntes cómo lo he hecho, tío. ¿Qué dices? Yo lo creo, tío. Ay, mira, tío, que no me vea gente, esto es flipante, tío.